Este programa de lunes a viernes, tres horas, de 12 del día a 3 de la tarde, en la voz del Río Grande, nueve días en el AM, 87.9 en el FM Canel Estéreo y en nuestras plataformas de YouTube, Rafa Gol en Facebook Live, Rafa Gol Deportes y en nuestra emisora virtual www.rafagol.com. Los domingos en vivo y en directo, Teleantioquia emociona. Bueno. Se bajó el telón de fútbol, ya se cerró, se cerró la liga y ahora vamos con los clasificados, los ocho de Colombia, los ocho que clasificaron y que en estos momentos acaba de salir ya el calendario. Y Nacional quedó en un grupo, Medellín quedó en otro grupo y ya les vamos a decir cómo van a. Ahí están, ya eso es de una, de una, cuadrangulares. Cuadrangular ah quedó así, Millonarios, Nacional. Junior, Bucaramanga. Grupo B, Tolima, Medellín, Envigado, Equidad. Grupo de la muerte, el grupo A, ¿o no? Sí, el grupo más pesado, me parece a mí. Está Millonarios, está Junior Nacional. Y Bucaramanga, del Piripi Osma, que entró de la lengua, pero entró. Bueno, a ver, entonces ya tenemos ahí los, los, los equipos. Ya enseguida les vamos a decir cómo se van a jugar los cuadrangulares cómo va a ser la primera fecha, cómo va a ser la segunda fecha, todo esto lo vamos a decir en algunos momentos. Tengo premios para que nos llamen, las personas que nos llamen esta noche participan de los premios, tenemos premios aquí, herramientas de Chitul, herramientas manuales de calidad, aquí tenemos este ratch de, de herramientas, entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas lo estaremos entregando. Bueno. Tenemos los balones de Nacional del Deportivo Independiente Medellín para los que llamen 604 232 4604 01 5015 Y tenemos con dice las mejores anchetas, con los mejores perfumes, difra entre las personas, repito, que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas. Hay una pregunta, que es una pregunta sencilla también, ¿no? Este fin de semana se inauguró... En el sur del Valle de Redo. Se entregó. O se entregó ya de una vez eh, el polideportivo del, del, de Itagüí. Y allí estrenaron cancha de fútbol, Coliseo. ¿Cómo se llama la nueva unidad deportiva de Itagüí? Una piscina una pista, señor Labo, para los oyentes. Don Luciano nos puede ayudar con una pista. Pues ¿Es hombre, fácil? una pista. El nombre tiene que ver... Eh, ¿Usted se acuerda de esos premios que entregan esos Oscars? Esa sí. es una muy buena pista. Ese es... ¿Cierto? Sí sí, sí, sí, sí. Y por ahí un jugador de millonarios que les decían el posillo Ahí está. ¿Qué más quieren? Pero era el posillo más la ya... pesión. Exactamente. Este sí para dar pista está solo Labo. Junte, junte. Bueno, muy bien. Está fácil la pregunta. Ya saben, entonces ya se lo dijo nombre apellido claro del fundador. Hay dos pocillos. Sí, el pocillo... Así, Días, pocillo, sí. pero el de millonarios, Pero ¿no? no es el Díaz, es el otro. No es pocillo Díaz, el otro. Y los dos jugaron en millos. Y los dos jugaron, bueno, fácil. Eh, quiero recordarles, o regalarles un texto que quiero compartir con ustedes, está en Segunda de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, dice así. Satanás, ¿quién es? El Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen, o sea, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen exacta de Dios. Satanás le ha cerrado el entendimiento, la mente, para que la gente no crea. Por eso hoy estamos viendo una cantidad de cosas que dice uno, pero es que esta, esta gente no razona, esta gente... No, están enseguecidos. ¿Quién? El Dios de este mundo. Mucha gente no sabe. Estamos en un mundo espiritual y un mundo material. Y en el mundo espiritual hay un ser que domina. Y la Biblia lo dice, dice Satanás, el Dios de este mundo, le ensegueció la mente para que no crean. Y uno dice, por ejemplo, eh, ayer, en, ayer en Estados Unidos, otro muchacho de 18 años salió por allá en, en cerca de Nueva York, en Búfalo. ...mato cantidad de gente, de personas... ...y cómo hace... ...pues bien, quiero decirle... ...que este problema de violencia... ...de desórdenes, de desmanes... ...lo estamos viviendo en las cuatro esquinas del mundo... ...causa razón... ...tiene la mente enseguecida... ...no ven, no oyen, ni entienden... ...¿por qué? ...porque el Dios de este mundo, que es Satanás... ...que significa adversario... ...la palabra Satanás es una palabra griega... ...que significa adversario, enemigo de Dios... entonces se opone a todo lo que a todo lo de Dios, entonces si Dios dice blanco, Él dice negro, día, noche ahí tenemos el problema que hoy está la gente enseguida por el Dios de este mundo para que no le crean a la verdad, entonces cuando hay tanto ¿por qué hay tanto increíble? por eso, y fuera de eso el enemigo les ayuda bueno, seguimos en el super debate, ya entregamos ya hablamos del premio, vamos a entregar premios así que los espero a todos yo no sé si tenemos fotos de premios Don Giovanni para mostrar ahí, para que mostremos fotos ahí, de la gente vea aquí gente que ganó, vea, anchetas, toda esta gente ha ganado anchetas, ganadores, vea las herramientas de Chitul, este juego de llaves que entregamos la semana pasada, más anchetas, la gente ganando, eh, la gente que, las damas que ganaron las billeteras de ciervo marroquinería, de día de madres, les entregamos a todos ellos, bueno... Seguimos acá en el superdebate, ahora sí nos vamos a la mesa de la polémica, a la mesa del debate, y enseguida vamos a hablar, por supuesto, de cómo quedaron confrontados ya eh, la primera y segunda jornada de los grupos. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan. Cuando usted venga al hotel a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Amabilidad. ¡Y excelencia! Así que lo estamos esperando en el Hotel Dancarto, Medellín. Las empresas altamente productivas del país están esperando por tu talento. Matricúlate ahora y vive la experiencia CESDE. Llámanos 604-229-1100. Y también en el WhatsApp 316-635-6617 de El CESDE. Viene del campo con todo su sabor. Cuando elijo Colanta, escojo nutrición. Porque todo lo de Colanta nos encanta. Colanta. Sabe más. Sabe a campo. Les tenemos una invitación. Para, sema, para semana y fines de semana. Y ahora que se acerca la temporada de vacaciones para los niños, el Parque Los Tamarindos de Confenalco, Antioquia, se encuentra a 15 minutos del túnel de Occidente hacia San Jerónimo. Lo mejor es que los domingos tienen salida desde el Parque Confenalco Guayabal en Medellín, con planes muy, muy económicos. Llámanos 604-444-7110 444-7110 y con ese, conoce todas las promociones que tenemos en Confenalco Bueno y estamos con a esta hora con la Liga Antioqueña de Fútbol porque ya salieron vea, los, los clasificados al seleccionado sub-19 esta selección quedó primera en Pereira y ya clasificó, y, las, y ahora tenemos la selección Sun 15, esta es, juega mañana, mañana enfrenta al Tolima, el martes enfrenta a Córdoba, el miércoles juega frente al Atlántico, el día mayo 21 son la semifinal, y la final va a ser el día 23 con esta selección Sun 15. Además, usted se puede matricular en la Liga Antioqueña de Fútbol. Claro, porque allí tenemos los cursos para los niños. Llame y comuníquese con nuestra línea 604-260-1715. Liga Antioqueña de Fútbol, la entidad que usted hizo grande. Exclusivo centro de micropigmentación. Te ayudamos a lucir unas maravillosas cejas y labios totalmente indoloros, con la mejor calidad de productos y servicios. Excelente ubicación, el poblado edificio Meridian Local, 1002 WhatsApp, 310-292-5242. Bueno, proseguimos en el superdebate. Ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Y el debate, les presento a esta hora, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate a los panelistas, pero antes de presentarlos, yo quiero ver cómo quedó, para que todos tengamos en claro cómo quedó y cómo se va a jugar la primera fecha y la segunda ronda de cuadrangulares. A ver, si ya tenemos... Bueno, enseguida les vamos a decir, pero ya tenemos los, los grupos, ¿no? El grupo, el, el, el, el grupo de Nacional y el grupo del Medellín. El grupo de, ahí están los grupos Millonarios Nacional Junior Bucaramanga, Tolima, Medellín, Envigado, Equidad. Creo que arranca Medellín con Equidad, ¿cierto? Señor? De local. ¿De local? Sí. ¿Y el local. Nacional? Y Nacional arranca de visitante en la sí. ciudad de Barranquilla. Frente a Junior de Barranquilla, ¡qué maravilla! Don Luciano González, Equea, Buenas noches, bienvenido al Superdebate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos. Tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, empieza el campeonato, ahora sí. Sí, ahora Ya sí. se acabó la fase clasificatoria, empieza ahora sí la recta final del campeonato. Se acabó eh, el pasto. Ya todo el mundo ya están dando por muerto a nacional. Es que hace 40 mil fechas que no gana y entonces 34 puntos que se ganó en el baloto me imagino, porque eso es lo que van a entender eh, son regalos que le ha dado la comunidad futbolera, regalos que le ha dado el, el fútbol colombiano nacional entonces vamos a ver ahora en la recta final cuántos somos y cuántos quedamos yo no me voy a poner a decir que es más fácil o más duro, ¿no? todos los rivales son complicados pero resulta que la crónica deportiva colombiana que sabe tanto, que sabe tanto, que sabe a lo que sabemos, saben tanto, que sabe a lo que sabemos, andan sacando Es que lleva 40 fechas que no gana. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex Mejía. ¿Cuál equipo de Colombia ha jugado mejor fútbol que nacional? ¿Cuál equipo de Colombia lo ha pasado por encima? Nacional sabe el lujo de jugar hasta con nueve hombres Y no lo han pasado por encima Entonces está bien que, que eso quieran no. Está bien que quieran ver al equipo en las zangarillas, Derrotado, eso es lo que quieren ¡Ay, Nacional! Pero tengan un poquitico de sentido común un, un mínimo de sentido común ¿Cuál equipo ha sido mejor que Nacional? Aquí en Medellín le ganó el Tolima de chiripazo cuando fue el, el, el bautizo de fuego del señor portero Kevin Mier o se les, se les olvida y de resto pues ha empatado eh, eh, paradójicamente ha perdido porque ha perdido paradójicamente el más complicado de ese grupo se llama Bucaramanga fue el que más resistencia le opuso y le ganó 3-2 el partido en Bucaramanga cuando el técnico Osman debutaba con Bucaramanga ...entonces no hagan mucha fiesta con Nacional... ...ay, porque si Nacional tiene que tener miedo de los rivales... ...los rivales, si sus técnicos son lógicos... ...también deben tenerle miedo a Nacional... ...y si no quieren temer, pues nos teman... ...pues no teman, tranquilos, no teman... ...pero no maten a Nacional... ...porque la competencia apenas comienza. Bueno, señor González... Vamos a la, a la frontera aquí al lado, al vecino, <coughs> como dice comisaña. El equipo de al lado. Don Gustavo Osorio, ¿le gustó el grupo? ¿Está bien Medellín para enfrentar este campeonato? O usted está como Luciano. Bienvenido. No, no, no, qué delirio de persecución tan bravo. Acaban de hacer el sorteo. Hace cinco minutos se hizo el sorteo. Y yo no sé a qué horas se escuchó él, en qué galaxia escuchó, que ya todo el mundo está contra Nacional. Ah, no, ¡Qué ya, delirio de persecución ya, ya no tan bravo que ya todo el mundo está contra Nacional! Lo único que se ha dicho yo creo en todos los medios sabidos y por haber es una cosa de lógica, de lógica, de lógica, que es utilizar el hemisferio izquierdo, la lógica que es el grupo duro, que es el grupo de la muerte, ese grupo. Ahora, en el grupo de independiente Medellín, no es que sea fácil, no es que sea fácil, porque Medellín, entre otras cosas, perdió con la equidad en Bogotá, le toca arrancar con equidad, pero aquí en el estadio Atanasio Girardot. Nacional le ganó a Tolima, aquí, eh, Medellín, le ganó a Tolima, aquí en el estadio Atanasio Girardot, y el otro rival que es envigado, Medellín también le ganó, pero eso no quiere decir que, que Medellín es el que va a pasar fácil, ¿no? Ahora sí viene, como dirían algunos, el Solomito en el campeonato y vamos a disfrutarlo. En vez de sufrir tantos delirios de persecución, vamos a disfrutar estos cuadrangulares. Bueno, eh, ahora sí, tenemos la fecha, ahora sí, vamos a ver cómo es la fecha. <risa> Grupo A. Entonces juega Millonario Bucaramanga en el Campino en Barranquilla. ¡Qué maravilla! Nacional visita Junior. Envigado recibe al Deportes Tolima. Ahí, envigado, jugó este fin sí. de semana con Tolima. Al fin quedaron empatados. Iba sí, ganando ganan. y empató al final Tolima, to pero dieron como 100 minutos de alargue. Sí, sí, sí. Ganó en el alargue de, 100, de los 100 minutos. De empató Tolima, casi no le empata. Bien envigado Ramiro Ruiz. Ahí veo bien el equipo. Medellín recibe a la equidad. Ya, Enseguida vamos a hablar de ese partido. ¿Cómo le fue la equidad nacional? Porque Nacional perdió anoche con equidad en el partido de cierre. Y eso fue que le dio la base para decir que ya ese equipo lo agarró la pálida. Ya está con la... ¡Listo! Piensen que nos agarró la... Perdón, que les agarró la pálida al Atlético Nacional. Piensen, piensen así. Salgan tranquilos, ya cuenten con los puntos de Nacional, los favoritos para ser campeones. Alexis dio Guayo anoche o no? ¿Quién? Alexis, del equipo de Alexis dio No, no, no ganó bien ganado. ¿No dio guadaña? Ganó bien ganado, pero no jugó más que nacional. Sí le dieron mucha guadaña a, a Mantilla. Bueno. Le dieron como a violín prestado al pobre Mantilla. Ya se les ha... Pero, usted, a la gente pero resulta, resulta que no fue más que nacional. Y nacional se dio el lujo sí. de comerse un par de goles. ¡Qué ave María! Yo que tengo un ¿Quién par se de se los prótesis, comió? quién se los comió no me los oh, como. otra vez el arquero no es que le voy a explicar a la gente que oh, murió. ustedes no lo, lo que eh, no lo vieron yo voy a No voy a explicar lo que pasó ya <ríe> el escuadrón como revira no arquero burlado arquero burlado yo no sé quién se los comió no sé ni voy a decir que porque no, no me di cuenta claro, que es el 9 el 9 arquero burlado a Mercedes. Y coloca la pelota, el rematante y el burlador del portero contra el palo. Solo, solo, solo. Tomás solito, Ángel. solo. Tomás totalmente solo. Y la bota ante las barbas del portero. Y siga, sí, no equidad. Y, y en el fondo, pues a mí no me choca, ¿no? Alexis García es de los nuestros. Y, y, y está bueno que Alexis García está ahí. Ha luchado mucho, Alexis. Con nada ha luchado mucho Y ya ha llegado a, a, este cuadrangu a estos cuadrangulares bueno. Con nada ha luchado mucho Se lo merece Porque es un hombre trabajador, honesto Y es lo que tiene para mostrar equidad Su gran técnico Alexis García Pero no bueno. le tape a equidad Equidad me, hizo me... 18 faltas y sí. Nacional hizo 5 a... 18 faltas hizo equidad Ahora, No hay lo, le tape a ese que hay equipo que que vea. A, a, Hay que vea. preguntarle al arriero Si llevó espinilleras de acero O de plomo uno Para enfrentar a equidad Tiene que ir bien armado Don, eh, don Juan Diego Arroyave, le damos la bienvenida a la polémica, al debate, a ver, ah, esperemos un digo, me salté, voy con Augusto Velosa, el cirujano, no, el comentario, pues, si muere, si no, pues, si... don bueno. Augusto, cirujano, buenas noches, le gustan los grupos, no le gustan hola, los grupos, hola, don Rafa, el compañero televidente, qué tal, pues sí, hombre, el grupo de la muerte, y además, pero... y además son los tres equipos, de los tres equipos más costosos, más valorizados en, el, en, en Colombia, según Transfermar, el primero está Junior Nacional, Tolima Millonarios, ¿sí? entonces, Tres quedan ahí en el grupo A de los más costosos del país. Bueno, eh, se más se buque la manga, buque más la manga, ¿no? Especial. Los últimos resultados, los últimos resultados, por ejemplo, Nacional aquí le ganó 3-1 al Nacional cuando Alejandro Restrepo era el técnico, donde, ja, donde Jarra ganó, nacional, a, perdón, decir, perdón, Nacional, sí, a sí, a nacional, junior, nacional donde Jarra eh, y Mantilla fueron figuras en ese compromiso. Y el último partido de local entre Medellín y la equidad quedó 1-1, donde Larry Angulo marcó para la equidad y Agustín Buletich para el Medellín, para recordar un poquito los últimos enfrentamientos de estos equipos que juegan este fin de semana, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, ahora sí, vamos con Juan Diego Arroyave. Buenas noches, Juan. ¿Y usted qué opina del grupo de la muerte? A ver, buenas noches, Rafa, Saludos especial para usted, para todos los televidentes. Grupo de la muerte sí, porque son los mejores Me acuerdo con el jefe. que están en, en la, ahí y creo que ese es el grupo donde se le va a despejar y es la hora de la verdad, y donde aquí sabremos quiénes son y quiénes en verdad se prepararon y están hechos para afrontar esta parte de este torneo. Porque es que Nacional, se si les eh, recuerden, ha hecho una campaña donde en los últimos partidos, pues no, no, no, ha sido más como. Eh, tomémoslo así, una campaña donde Hernán Darío ha buscado evaluar mirar ciertos niveles para esta fase, a ver quiénes son los que están la ausencia de Giovanni Moreno la ausencia de Endor Pavón, la ausencia de jugadores tan importantes como el Rifle Andrade creo que en este último partido frente a Equidad, pues marcaron alguna diferencia para que el equipo tuviera un papel protagónico en este compromiso, pero con todo y esto ya clasificado Nacional, por eso son partidos para hacer las evaluaciones y afrontar ya la hora de la verdad donde aquí con este grupo fuerte, un grupo pesado para Nacional, vamos a saber si en realidad el semestre lo trabajó bien Atlético Nacional una primera parte el técnico Alejandro Restrepo y ahora Hernán Darío Herrera con su nuevo eh, la nueva inyección táctica que le ha dado al equipo un equipo más agresivo, un equipo con mayor eh, disponibilidad individual y colectiva y creo que por ahí no descartemos, porque Nacional con todos los protagonistas que van a ver en este, en este grupo, creo que va a estar ahí, en los puestos de vanguardia dando de qué hablar. Y con Medellín hay una situación, Rafa, que creo que hay que tenerla en cuenta a Medellín le favorece algo, algo y es que la localía los partidos de local, de local fue una gran campaña de comezaña Mejor. con este equipo en el presente torneo, ese es el argumento ese es el ítem que va a utilizar Medellín para afrontar estas finales Bueno señor, vamos a la mesa del debate Don Elkin voz Buenas noches Hola, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, mis compañeros televidentes, internautas. A esta hora también transmitimos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. Usted cumplió años esta semana. Sí, sí señor. Felicitaciones, muchas gracias, a Para, para a Don La Hombre, felicitaciones. Muchas gracias, Gol. Yo lo bendiga que cumpla muchos años. ¡Ay, mire, mire, mire! ¡Qué torta, hermano! Ah, ¡Qué torta! <risa> a, a, hasta me robaron la peluca, vea. <risa> Oiga, eh... <risa> peluquín. Oiga, Rafa. Vea, bueno, y además usted, además usted, fuera de que está cumpliendo años, usted también es docente, usted es profesor. Sí, Entonces, señor. Por do, por partida doble, doble, doble. Bueno, como maestro lo felicitamos. Muchas gracias, don Rafa Gol. Mire, eh, yo quiero, sí. que no solamente es querer, sino por la nómina y por los jugadores que hay que haya final paisa de nuevo porque me parece que se pero tienen se todos hacer, los ¿no? argumentos claro, sí, claro todas las charreteras de los jugadores de Nacional e Independiente Medellín para que haya una final de nuevo antioqueña y comienzo por Atlético Nacional sí, es el grupo de la muerte porque están equipos no solamente tradicionales sino grandes, Millonario, Junior Bucaramanga no es grande pero sí es tradicional eso sí, Nacional viene de no cumplir en los últimos partidos buenos resultados, Hernandario Herrera en la rueda de prensa le presentó disculpas a la gente. Al menos Herrera no se mete la cabeza ya como el avestruz diciendo no pasa nada. Dice no, se debe mejorar. Y sobre todo Nacional tiene algo, don Rafa Gol. Tiene mucha cantidad de jugadores, pero hay que decirlo abiertamente. 12, 13, 14 jugadores son de alto nivel. Hay otros de nombre pero en el terreno de juego no han respondido. Uno espera que Dorlan Pabón, Giovanni Moreno vuelvan por sus fueros y este equipo de Erdolaga sí que confío llegue de nuevo a la final. Y del Deportivo Independiente Medellín, es que no solamente Medellín tiene aspectos positivos de local, sino que es que no sale del área metropolitana en un partido y es precisamente ante Envigado y allá va a ser local con sus aficionados. Ojo, que Comezaña por fin ayer expresó algo que estamos esperando diciendo. Se llega de nuevo a una semifinal del fútbol colombiano y hay que pelear, hay que disputar la final, porque yo lo he notado muy conformista, esta vez no y ese es el mensaje que se debe dar con los jugadores que tiene, tiene el goleador del fútbol colombiano, no se les olvide. Bueno, hacemos esta primera pausa. Ya regresamos no para, seguir hablando, para seguir hablando, para seguir hablando. ¿Cómo le fue a Medellín? Porque ayer hubo fútbol. Medellín ganó y Nacional perdió. Pausa y ya regreso. Permiso.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 De todos contra todos. Activa ya Win Sports más con tu operador de televisión. Consejos de educación financiera. Consejo número 4. Sacle provecho a sus ahorros. Con el sede de Cotrafa, garantice su rentabilidad a tasa fija. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Pocacop. Con directv la pista del fútbol nunca para. Cobra desde 69.900 y de acuerdo a tu plan, lleva hasta 6 meses de Win Sports más sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. Sigue viendo el Superdebate por Tele Antioquia. seguimos en el superdebate debate los temas polémicos de, de esta noche Ya ten, me gustaría que nos mostrara nuevamente, porque la gente que está llegando, cómo quedaron los grupos y cuál es la primera jornada, todo el mundo está pendiente de los grupos cómo quedaron. los grupos quedaron así ojo, grupo A, Millonarios Nacional, Junior Bucaramanga, Tolima Medellín, Envigado, Equidad y la primera fecha se jugará Así. A ver si mostramos grupos, tenemos la fecha del Grupo A. ¿sí? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el Grupo A y el Grupo B. Eso es One. Millonarios, Millonarios va a recibir al Bucaramanga en el Campín. Nacional va para Barranquilla. Y Envigado recibe al Tolima. Y Medellín aquí en el Atanasio frente a la equidad. Así que estaremos ahí. Este, este fin de semana estuvimos precisamente en la inauguración del... Del nuevo Polideportivo de Itagüí. Allá estaba en la inauguración, precisamente nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria. Estaba el alcalde José Fernando Escobar, estaba Nidia Marcela, representante a la Cámara. El doctor Trujillo. Y estaba el doctor Andrés Trujillo. Ahí está. Senador de la República. Que es senador de la República. Oiga, qué colisión el tan bonito. Ahí estaba Indeportes. el gerente de Indeportes, sí, el doctor, sí. amigo suyo o el nuestro. Héctor Fabián Betancur. Héctor Fabián Betancur. Eh, bien, ahí estuvimos en el lanzamiento de ese coliseo que ya dijo la o el nombre. El Polideportivo. El Polideportivo. Porque allá hay cancha poli... de, de fútbol, sí. hay coli, eh, coliseo espectacular para el baloncesto, para voleibol. Dicen, y por lo menos lo que uno ha observado es que es de los mejores de América. Así quedó este Polideportivo en el municipio de Envigado. Bueno, fue promesa de fue promesa de, de Itaúi, campaña de del doctor Escobar cuando estaba... Eh, haciendo la campaña por Alcaldía de Itagüí. Sí. Y antes de terminar el mandato, ya el doctor Escobar cumple, cumple entregando la obra a la comunidad. Bueno, y allá estuvo el, el, el doctor Aníbal anunciando realmente el aporte de más de 23 mil millones sí, de pesos. Señor. Porque ahora vienen los Juegos Departamentales que se van a hacer. Le doy un detalle. O se van a realizar en octubre, ¿no? En noviembre. Sí. Ah, en noviembre. La cancha del estadio de fútbol de ese polideportivo ya tiene el nombre. De un médico, Juan Guillermo Uribe, que infortunadamente murió hace poco, su hijo Camilo Uribe, es el actual comunicador de Independiente Medellín y hubo homenaje para esta familia. Bueno, voy con Medellín. Medellín ganó ayer, Medellín ganó ayer 1-0, siguió demostrando que es el mejor local del fútbol colombiano. De visitantes sí tiene muchas dudas. A Palo ganó un partito en América y otros lo empató. Don Gustavo Osorio, y además Medellín viaja. O Está viajando en estos momentos a, ya, llegó, ya llegó, ya le llegó, ya llegó. Le doy la noticia. Llegó, llegó hace dos horas ¿Ya llegó? a Porto Alegre, independiente Medellín, en vuelo charter, y mañana entrenarán en la cancha de gremio. Bueno, y está asustado por ese partido, ¿no? Paralizado, Brasil. <risa> no, que a paralizar, pero... Pero, yo no sé, pero, yo no sé, el, yo no, el, yo el, no a ver, sé. No, se yo va no, a ganar no, un el partido, momento, un no? momento, un momento, yo respondo acá, porque es que esto no se puede pasar, dejar pasar por alto. Yo no sé si Medellín hará, habrá paralizado Brasil, pero que yo sepa, el único equipo antioqueño que está en Copa Suramericana hoy es Independiente Medellín. Hoy es Independiente Medellín. Entonces... Y, para, ¿Y para qué alza la voz eso, así? ¿A quién, ¿a quién le sí. quiere.? ¿A quién le quiere no, el La, la, la eso? gente de Internacional no. tiene que estar preocupada y tiene que estar paralizada. Es que no he dicho nada grave, no que Brasil se paralizó con la llegada del bueno, Medellín. Bueno, de, voy a hablar del partido, voy a hablar del eso, partido eso es ayer. Dañino. Voy a hablar del partido ayer. Ayer Medellín presentó en un 90% la nómina titular, en mm. un 90% presentó la nómina titular que va a repetir mañana para el partido frente a Internacional de Porto Alegre. Yo creo que la única variante que puede haber para el partido de, de pasado mañana es Felipe Pardo, que a lo mejor vaya en la titular, porque demostró que está en condiciones. Yo lo vi bien físicamente y con fútbol también. En este partido, en el remate del partido Frente al Deportivo Pasto Medellín no se exigió al máximo Así hubiera tenido la nómina titular Pero le ganó 1-0 Y el goleador nuevamente presente El señor Luciano Pons Faltaron cositas por ahí De Independiente Medellín Pero por momentos momento sometió al rival Que es lo que Medellín ha hecho en condición de local Faltaron goles porque Medellín, a Medellín por allí le faltó eficacia en esos últimos metros para haberle hecho más goles a este pobre Deportivo Pasto. ¿Usted vio bien al Medellín? No lo vi, no lo pude ver. No le pude ver. No, es una está... pena moral de no usted haber está visto. estaba viendo partido. Nacional. Sí, sí, yo no lo pude ver. Ay, pobrecito. Sí, pero yo me lo pillé moral. a usted. Usted está con un ojo mirando Tengo Nacional. Y con con otro ojo estaba mirando el partido del Medellín. Que me está el la... Véalo la... hoy, lo repite <risa> en una de la mañana para que mañana califiquen el programa bueno, de radio. Eh, voy con el cirujano. Bueno, Rafa, mire, Comesaña llegó a los 300 partidos dirigidos en las diferentes fracciones que ha dirigido al Medellín. Ayer completó 300 partidos y fue homenajeado antes del partido. Sí. De un, de un equipo que no metió mucho el acelerador a fondo, ¿no? Yo creo que muchos de los jugadores estaban pensando en el partido del próximo martes contra Internacional de Porto Alegre. Y a propósito de ese partido, a propósito de ese partido, viajaron a las 9 de la mañana, Estamos dio el vuelo, pernoctaron el ayer, ¿no? en Leticia, pernoctaron en, en Bolivia, 12 horas el vuelo. Llegaron, como dice... Titular, dos noches. De, eh, de todas maneras, eh, me parece que eh, se ha recuperado. No, se escala porque se es bueno, normal. Normal. Perdona, se ha recuperado. Oigan, Oiga, vale la aclaración, sí. Loaiza, el problema es Loaiza Julián Gómez, que salieron resentidos, pero el técnico en la rueda de prensa dijo que parece no es un problema grave que estos dos jugadores puedan participar en el compromiso que va a ser el martes a las 5 y 15 hora Colombiana, mi estimado Rafa Gómez. pues, que entonces estaremos pendientes con. Todo el equipo y el staff. Será, será pido la palabra 10 segundos. ¿Será que Julito Comezaña sabe que es técnico por culpa de este negrito ¿A usted fue? que está aquí? ¿Sabrá que él sabe? ¿Será que él sabe? Pero no, a, a lo mejor no lo sepa. De pronto lo A lo mejor no lo sepa. Y dicen que, que usted mismo está diciendo que. Sí. Sí. No, no, no, a usted, no, no, no me interesa la cara. No, no, por, por, por, por, porque es que son. Ah, es que yo soy negrito. Es que estoy diciendo que soy mono. Yo, no yo soy ah. negrito. Eh, ¿Será que él sabe que en el Mediterráneo, por allá en los 80, cuando sí. Jorge Olmedo sale del Medellín por borrachín? Y por persona no recomendable ¿Cómo? El señor Luciano González Sequea Le dice a don Héctor Mesa Gómez En el Mediterráneo que era de su propiedad Don Héctor nos pregunta Ay, tengo un problema, hombre Acabé de echar a Olmedo ¿A quién pongo de técnico? Ahí lo tiene Se llama Julio Avelino Comezaña Que está de asistente de Jorge Olmedo ha jugado fútbol, ha sido campeón, entonces? conoce todo ese camerino. Entonces, ¿Qué? entonces ¿Es que te damos la cruz de Boyacá? Era? No, yo no te, estoy pidiendo te, la ponemos, cruz de Boyacá. Te ponemos, a te exhibimos en el parque de Río. ¿Qué querés yo, que yo, hagamos? Yo, ¿Qué querés que no, hagamos, no, González? No, ah, de, ¿Qué querés que hagamos? De, ah, de ustedes ah, no me interesa ah, absolutamente ah, nada. Te hacemos un solo. Gusto, que, no, empezamos a recoger no, llaves, de empezamos ustedes, a recoger monedas. ¿Qué hacemos? De ustedes no me interesa absolutamente nada nada, ah. solamente quiero recordarle al señor Comesaña que parte de esa camiseta de 300 juegos y el homenaje de ayer, yo tuve por eso, algo pedí que ver, algo. ¿Qué hacemos? tuve algo que ¿Qué ver, no no por, por tu no gesta, que hacemos por esa de, grandiosa de, de, gesta, de, deja la envidia, deja de comportarte como un vulgar envidioso. Porque vos no has hecho nada por Medellín eh, Deja de comportarte con un vulgar envidioso ve, No has ve, hecho nunca ve, ve, nada voy a, por el ve, Medellín te voy a contar, Nunca te voy, has hecho ve, nada te voy a por el Medellín. Ve, Te voy a contar lo que vos, si lo sabes, no lo vas a reconocer Que es lo siguiente Julio Comesaña estaba en Barranquilla ya dedicado a su familia Y qué pena, yo, doña Amanda, seguramente que es su esposa Y vos no, ni siquiera lo sabes no me debe querer mucho porque lo llamamos y ustedes son testigos, menos el señor que no me va a reconocer. No, yo no yo no o sea, vi lo esa llamamos llamada. a Barranquilla hace más o menos un año. Y le dije yo, Julio, tenés una asignatura pendiente con Medellín. ¿Cuál es? No pienso dirigir más, ya estoy dedicado a la familia. Julio, tenés una asignatura pendiente con Medellín. ¿Cuál es, Gustavo? Que una asignatura pendiente con Medellín, sacarnos campeón. A los seis meses sacaron un bolilla y vino Julio. No me deben nada, no me deben nada. Está ah, bueno, bueno, voy a bueno. Pero ¿por qué cuando Comesaña estaba mal nunca dijiste eso? Bueno. Cuando él empezó a trabajar en el Medellín... creo que, yo no, que no iba a reconocer bien, nada. Se dan que no, yo no, no iba, que es que iba, que iba a reconocer no te, nada. A mí no me importa reconocerte nada. ¿También? Lo que me importa es porque en evidencia con tu hipocresía. Resulta ah. que cuando Comesaña fracasa... Y no clasifica el Medellín. No dijiste que vos lo trajiste. Ahí sí lo no dijiste que vos lo trajiste. O si sí lo, sí lo dijiste. Nadie me preguntó nada. O lo dijiste. Usted deja me preguntó no, no, algo. No preguntó Nadie nada, me preguntó no, no, no, nada. O si ¿Sí lo dijiste. Esa es la pequeña bueno, diferencia, ¿vo, voy a señor. El favor a don Raúl. Esa es la pequeña Yo, diferencia, ya, González, hombre, señor. Mire, vamos a preguntarle a don Raúl. Que nos haga un favor, a ver, vamos a solicitarle un favor, que me regale dos camisetas del no, tricentenario. No, no, no, una para Gustavo y no, una para Luciano, no, de julio. No, no, porque Luciano gracias. fue el que lo, lo, Mucha, lo metió en el fútbol. como yo lo hice técnico, técnico. Y ahora Gustavo fue el que lo trajo. No, no, no. A ver, no, es... no lo hice. Hice que lo contrataran bueno, como técnico. Por eso, qué distinto. Voy a pedir dos. Ca... A ver, usted cómo vio al tricentenario, porque ahora hay que decirle al tricentenario <ríe> Comesaña. 300 años, señor. 300 eh... partidos. 300 partidos. En trescientos 300 partidos mire, viviendo. mire, Rafa. Eh, se son toda una eternidad tú... Rafa, tuvimos Comenzario. la fortuna de observar eh, el partido en diferido en diferido no, lo tenía grabado en, en, en, en, en el televisor en y pude observar lo que fue el, el compromiso de Medellín y son partidos que ya prácticamente se convierten en trámites, se convierten más en, en, en mirar niveles, en mirar si, eh, cómo, anda, cómo anda deportivamente el equipo para afrontar las finales pero como lo dije hace un instante el tema de Medellín parte es de que hizo valer bueno. su localía. Ese es el arma para el equipo rojo para enfrentar estos cuadrangulares. La localía, y creo que ahí es donde va a tener el ingrediente el equipo de Comesaña para protagonizar este torneo. Oh. Pues, hombre. Eh... Pensé que Velosa se va a jactar también y va a decir que lo llevó al draft. Dime de qué te jactas y te diré pues de qué no careces. No, yo ¿Qué? No, no, me me no más, lo primero, que, tengo yo la, que, la palabra, señores, de este bueno, Deportivo Independiente, Medellín tiene una fortaleza de nombre, sigo insistiendo, <risa> y es el tema de los goles, tiene el goleador del fútbol colombiano, pero yo le encuentro un pero en este momento, y son los laterales. Germán Gutiérrez, que no es el mejor lateral del fútbol colombiano, pero me parece que aporta mucho más que otros jugadores, tiene una lesión de seis semanas. Y por derecha el técnico se sigue clavando la espada con Arboleda. Ese es el pero que le veo a este independiente Medellín. De mitad de cancha hacia adelante hay equipo para pelear final y en la suramericana, señor Comezaña, también puede hacerlo. Mira. A ver, al final del partido, ¿qué dijeron los hinchas de corazón del triunfo de Independiente Medellín ayer frente a um, su rival? Solamente un gol por ser, pero 1-0 uno, uno, uno, también sirve, ¿no? Ganó Medellín al pasto. Así hablaron los hinchas de corazón con Don Elkin, la voz. Vamos a saludar al hincha de corazón del medallo. ¡Excelente asistencia! ...se le gana al Pasto... ...a ver qué dice el hincha del medallo... ...opinión... ...sinceramente... ...este Medellín está para grandes cosas... ...tenemos tres torneos encima... ...hoy derrotamos a, a, al Pasto... ...y quedamos de cuarto... ...vamos a darle a esto... ...vamos a darle a esto... ...aquí nosotros no perdemos... Oiga. ...esas tres presentaciones... Vamos a ganar en Brasil y vamos a... Oiga, a, a, habla como un político y entonces Hacele, opinión. Este oh, año la vuelta, papá. Este año damos la vuelta. Este año damos la vuelta con el Medellín, sí, señor. ¿Usted qué dice, amigo? Claro, vamos a ganar, dar la vuelta, a quedar campeones. A ver, niño. Vamos, Rojo, vamos. Eso, eso, con todo. Pelado. ¿Usted qué dice? Vamos a ser campeones. pa sí. despacitos, horneritos, pero campeones. Oiga, oiga. Un, un aplauso para la capul de la señora. Oh, hey, ¿qué no, a quedar que eh? campeones pero que nincha más con Cambindo. venga para acá joven ¿usted qué hombre? hicimos la tarea pero hay que ganar la suramericana vamos por el por el partido de Brasil ¿cómo se llama? Martín ¿cómo se llama su papá? Vamos, vamos. Sí. Vamos a, ver a, a ver yo voy por acá joven ¿qué hubo señor? ¿cómo me Hola. le va? muy bien gracias a Dios y oye, usted ese es el equipo que necesitamos acá ¿cierto? Y vamos a, el martes a ganar allá oiga usted ¿dónde nació? Yo en Antioquia. En Antioquia, ¿cierto? Ah, en Antioquia. ¿Usted nació en Antioquia? ¿Qué hombre? ¡Hola, hombre! ¡Hola, hombre! Oiga, está más emocionado. A ver, joven, venga para acá. ¿Cómo me le va? Pinocho, tranquilízate, hombre. Opinión. No, excelente, ganamos, que era lo que esperábamos, como hinchas. Y ahora toda la atención puesta en el partido en Brasil. Esperamos que el medallo de cátedra de fútbol en, en Brasil. Oiga, usted tiene mucha plata, vea, hasta claro. un radio de colores. Claro, así sí. es, para escuchar a Rafa Gol. Claro sí, que, sí. Es, a Rafa Gol. Ve, que Dios te bendiga, muchacho. Venga para acá, joven, venga yo lo saludo. ¿Cuál es su nombre? Tomás Martínez. ¿Con quién vino? Con mi papá. Con ¿Y dónde mi... está el papá? Se voló el papá. Bueno, ¿qué piensa del partido? Venga para acá. Él es mi primo. Él es su primo. ¿Cómo se llama él? Tomás ¿Y cómo se llama él? Eh, Nicolás Nicolás ¿Primos hinchas del Poderoso? Sí ¿Quién fue la figura? Tomás Sí, Tomás el primo, claro ¿Y del partido quién? De Pipe Pardo Pipe Pardo, cierto ¿Entró y marcó diferencia? Sí Venga, venga niña para acá Vea, vea vea. Le presento a dos amigos Salúdelos ¿Cierto? Sí Dele la mano Mucho gusto ¿Cómo se llama usted? Salomé ¿Y cómo jugó medallo? Bien. Sí. Eso, bien. Que Dios me la bendiga. Parcero, chao. Cinco. Venga para acá, señora, venga para acá. Voy a terminar aquí con los hinchas de Corazón del Medallo. Ustedes quieren va para la semifinal del fútbol colombiano, Medallo. ¿vamos? ¡Medallo! ¡Medallo! ¡Medallo! medallo, medallo, medallo ¡Va para Brasil, para Brasil! El martes estaremos transmitiendo ese partido. Eh, de Medellín frente a Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana. Con su grey rock. Venga, señor. Que bien se ve la agua pues... en medio de ese pueblo rojo. Esa es que su conclusión. Yo no tengo conclusión porque no. no vi el partido. Entonces, quieto en primera. ¡Qué ver, bien se ve el agua, Quieto señor, en doctor, A ver, doctor, no usted. A este partido le faltaron goles, pero vale el triunfo al portas de un compromiso definitivo en Brasil. Medellín completó 30 fechas de invicto de local, buen número, y dice Comesaña, llegamos con 34 puntos a clasificación, cosa que Medellín no hacía, había hecho hacía mucho tiempo esa cantidad de números. Suelve ya se vale de la localía Independiente Medellín con ese triunfo frente al Pasto, y usted sabe que ese, ese elemento es fundamental para enfrentar finales en el fútbol, ganar de local y dañar puntos de visitante. Claro, uno entiende el hincha de corazón de Independiente Medellín, la emoción es donde debe estar Medellín, porque sigo insistiendo, es que cinco campeonatos sin estar en los ocho de Colombia, era un exabrupto para Independiente Medellín, ya está, y afortunadamente tengo las puertas abiertas en todas partes donde algunos se las cierran o se las autosierran. Uh -huh. Bueno, esta pausa se ve, se ve ya regresamos con, con ustedes, permiso. ¡Ese es tu ¡Rafa el equipo! ¡Están siempre en Ya vuelve El Superdebate. Por Tele Antioquia. Con Direct TV, la pista del fútbol nunca para. Compra desde 69.900 y de acuerdo a tu plan, lleva hasta 6 meses de Buenos más sin costo adicional. Llama ya número 332. ¡H -Tools! ¡H -Tools! ¡H -Tools! Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Lechitus, la compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramienta hechitus, una herramienta de calidad. Donde lo sobrenatural.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 Mayo se juega todo. Acompaña a tu equipo en la etapa crucial de todos contra todos. Activa ya Winnie Sports más con tu operador de televisión. Sigue viendo el Superdebate por Tele Antioquia. Y con Difra Aromas elige la fragancia que más te gusta: esencias inspiradas en los mejores perfumes del mundo. Le ayudamos a emprender su negocio. Haga su perfume en solo un minuto. Son más de 700 referencias de perfumes de las mejores casas del mundo. Difranomas. Somos importadores, distribuidores directos de insumos y envases para perfumería. Estamos en Medellín. En la carrera 56, b número 4939 y aquí están nuestros teléfonos para que usted los consulte. 321-849-3576 y 310-599-3411 Difra Aromas. Me gusta en el trabajo antes de entrenar. Le gusta a mis hijos y con calidad el chef para cocinar. Por su sabor, calidad y nutrición, todo lo de Colanta nos encanta. Colanta. Sabe más, sabe a campo. Les tenemos una invitación para semana y fin de semana y más ahora que se acerca la temporada de vacaciones para los niños. El Parque de los Tamarindos de Confenalco, Antioquia, se encuentra a 15 minutos del túnel de Occidente hacia San Jerónimo. Lo mejor es que los domingos tenemos salidas desde el parque Confenalco Guayabal en Medellín con planes muy económicos. Llama 604-444-7110, 604-444-7110 y conoce más información sobre Confenalco Antioquia. Las empresas altamente productivas del país están esperando por tu talento. Matrículate ahora y vive la experiencia 6D. No olvides, llámanos al fijo 604-229-1100 y en el WhatsApp 316-354-6617. Están abiertas las matrículas en el 6D y allá lo estamos esperando. Bueno, vamos a hablar de Nacional. Nacional, bueno, ayer perdió con la equidad, 1-0 en Bogotá. Y lo importante ahora es que ya eh, está equipado para enfrentar el próximo domingo al equipo de Junior de Barranquilla. Equidad hizo el trabajo que tenía que hacer. Estaba buscando clasificar, luchó el partido como lo tenía que luchar, con honestidad, con seriedad atacó a Nacional, ofendió a Nacional, Mier sacó varios balones, fue destacado como siempre este pelado que ahora es el portero de Nacional, pero Nacional tomó la cosa ahí como que entre sí y entre que no, y cuando quiso, pudo empatar perfectamente el partido cuando quiso acelerar, solo que no contaban con la astucia de algunos elementos que tenemos en el verde, que para meter goles se tiene la puerta totalmente cerrada Un partido movido, intenso La equidad simple y llanamente Hizo lo que tenía que hacer Y lo logró Cuberto. Maestro Alexis Felicitaciones por ese gran partido Cuberto. Que jugó ante el verde Bueno eh, Tenemos preguntas de los personajes La gente hace preguntas a la mesa del debate Aquí respondemos A ver, preguntas Hombre okay. Le hago la pregunta a la gente de Rafagol, dándoles un gran saludo y un abrazo. Eh, ¿Ustedes creen que Luis Díaz llegará a ser el futbolista más grande de la historia de Colombia? Uy, doctor Aníbal Gaviria, nuestro gobernador, qué pregunta, qué pregunta, Luciano, responda. Muy dura, gobernador. Primero felicitarlo porque esa agenda que nos tiene preparado hacia el futuro... Nadie sabiente se había atrevido a hacerla hasta ahora. La respuesta, gobernador, no, no. Gustavo. Va camino a hacerlo. Ayer fue la figura en el título de la FI Cup por parte de Liverpool. No hizo gol, pero fue elegido como la gran figura de Liverpool y ya lleva... Eh, también varios, varios partidos en los cuales sale superfigura. No tiene techo, sigue siendo o sigue dando pasos de gigante. La es impresionante la valorización es de ese jugador. va a ser el mejor. Pero responde. Que pregunta va sí a ser el no mejor no jugador va a ser el mejor jugador de Colombia en toda y la están historia. Están dando explicaciones. Juan Diego? Para mí de pronto le va a quedar complejo porque hay mucho jugador que va delante de él. Le, está haciendo caminos, pero está muy joven. Tiene mucho por quedar en el fútbol de Europa. Para mí no, me parece que hay otros jugadores que han marcado diferencia y ojalá no se salga del redil, porque ha habido jugadores muy buenos en la historia del fútbol colombiano y si han salido de ese redil esta parte mental y pudieron haber llegado más lejos. Pero me parece que es muy bueno, pero no creo que vaya a ser el mejor de la historia. Hay que esperar el partido de la Champions. No, pero un partido no va a determinar si va a pero ser el mejor si o no si en gana la, historia, la pues... Champions jugando, va a ser pensará? el primer jugador que juega una Champions. ¿Qué? Porque James... James, Jamesito estuvo, pero en el banco. En el banco. Oh, y, si, y, si no, y si no estoy mal, estuvo fue, a ver, fue en el goleador de mundial. Le falta el goleador fue goleador de mundial. Mundial. mundial. Sí, fue goleador de un mundial, pero por está empezando. ¿Qué pensaría un gobernador con semejantes respuestas, hombre? Un saludo especial. Lo saluda Carlos Andrés Trujillo. Una pregunta especial para los amigos de Rafagol. ¿A quién ver mejor en la final? ¿Al Nacional o al Medellín? <risa> Responda Luciano Respuesta que está muy de moda Lo que es obvio no se pregunta Doctor Carlos Andrés Somos el equipo Hablo de Atlético Hablo de Atlético Nacional El equipo más grande de este país Bueno Pues Yo creo que entra mejor Medellín porque hace rato Yo escuché en la rueda de prensa Al arriero que le dijeron que hacía cinco partidos no ganaba Medellín acaba de ganar Entonces yo creo que entra mejor Medellín Me parece bueno, a ver... O sea, Creo Augusto. que entra mejor Medellín en esos momentos. Nacional lleva Ay, cinco contrario. partidos Ay, sin ganar. Sí, señor. La dígalo estadística así. La estadística es así. Bueno, con con más toda aquí. la campaña en el juego, me parece que quedó más fuerte a Nacional por el tema del equilibrio que ha logrado Ay, lo con su equipo. Ah. Llegó, que la, digo que Medellín. llegó la ecuanimidad afortunadamente Ay, no. a este programa El sentido común Nacional tiene mejores nombres, mejores herramientas pero es más asequible el grupo de Independiente Medellín Bueno, otra pregunta que nos quieren formular Doctor Fabián Betancur Montoya gerente de Indeportes Antioquia y le tiro esta pregunta a todos los amigos del debate ¿Ustedes creen que nuestro técnico, ah, perdón, el técnico Hernandario Herrera debe seguir en el Nacional. Bueno, señor González, respóndale al gerente. Lo que es obvio no se pregunta, gerente. ¿También? esa pregunta es para el Escuadrón Verde. usted nada que ver. Pero él dijo que le preguntaba a los del debate. ¿Usted qué opina? a usted no es del debate. Usted no es del debate. No, que responde el Escuadrón Verde. No, no. Pues igual que respondas o no respondas, nada afectará de tu respuesta. Para mí sí, para mí sí debe seguir la El arriero debe seguir. Oiga, ¿qué respaldo para el Arriero. Velosa, ¿qué dijo? Es que sí, él, o sea, no, no sí claro, ir. claro, debe seguir el arriero. Bueno, ¿Juan no, Diego? No. Sí, debe seguir en Darío Guerrero al frente de Nacional. Y señor Lobo. Por supuesto, independiente de lo que pase en este torneo, porque si a otros técnicos les han dado más tiempo... Y el arriero apenas llega, debe continuar en Nacional. Don Gustavo, me imagino entonces que los partidos de Nacional no va a comentarlos, porque como aquí se exime... Uh, de es mi concepto, de Herrera, respeten mi concepto. No, es que usted no dijo concepto. como soy a... un polemista de mucha jerarquía, de muchos ah, recorridos. dime de qué te jactas y si te diré concepto. de qué carece no? Respeten mi concepto, no? concepto <risa> y no dijo nada. ¿Cómo no? voy a respetar algo si no dijo nada? Uno respetar algo que no habla. El escuadrón pelea un no responde, no entiendo. Vamos a la pregunta. Ahí sí no hay amarillas ni rojas. Ahí nadie dice nada. no sigue respeten, Osorio, porque si no nos coja A usted el árbitro aquí? qué pedo. no, no, no, no, no, no, no, Ahí sí no hay amarilla, ni tarjeta, tal, ni no, es, A mal. la pregunta de Antioquia. Sí, señor. Eh, vamos con la pregunta. No, no, no, espéreme, a ver, señor y, González. Y la dos, de Antioquia, sí, señor Labo, si no. usted me permite, todos unidos por Antioquia, la pregunta es, ¿cómo llama el, el nuevo polideportivo de Itagüí? La respuesta la tiene el alcalde del me municipio espate, de Itagüí, el, el doctor... Oh, a ver, me deja... José Fernández Escobar, doctor, buenas noches, bienvenido, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Nuestro gran escenario deportivo se llama el polideportivo Oscar López Escobar Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia polideportivo renovado ¿qué características tiene? mucho escenario 16 mil metros cuadrados, tenemos una cancha de fútbol 11 sintética un coliseo como el que estamos de baloncesto profesional, coliseo de voleibol ambos inteligentes, bajan estos tableros, las redes, las mallas para poder tener eh, torneos internacionales en estos espacios y diferentes disciplinas, tenis de mesa boxeo, aquí tenemos una ludoteca, tenemos para el adulto mayor es decir, tenemos acogida para todos a la familia itagüiseña en este espacio tan importante que le entregamos a la comunidad itagüiseña. Me imagino que usted lo soñó lo pensó, usted que ha practicado el baloncesto, tener por ejemplo en el momento de esta nota estamos en el coliseo de baloncesto Uno de los escenarios que me soñaba yo hace muchos años, ya lo tenía en la cabeza, lo habíamos pensado alguna vez en Santa María, pero hoy está aquí en la zona centro de Itagüí, en este gran espacio que se renovó porque se tumbó todo lo que había y hoy estamos entregando un complejo deportivo para muchos años. Señor, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Gracias, un feliz cumpleaños que tuvo usted en estos días. Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. Muchas gracias. ¡Pum! En sexto este día 3. Dale, Rafa Gol. Bueno, eh, Luciano, por favor, me regala un número. Por favor, regáleme, Luciano, un número del 1 al 201. 200. El número 200 corresponde a la señora Olga Lucía González en el municipio de Caldas cuatro personas ven el programa a esta hora tres hombres una mujer, la respuesta es Oscar López, correcta la respuesta, por favor Gustavo el número 89 los años que cumple mi madre esta semana que comienza la señora Gloria Valencia en el municipio de Envigado una persona está viendo el programa ella solita Oscar López, respuesta correcta 42, los puntos que hizo el equipo que más logró en Colombia. Puntos millonarios. Kelly Joana Meneses, en el barrio Buenos Aires de Medellín. Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. La respuesta es Oscar López. La respuesta es correcta. Señor Juan Diego. El 73. Para Ruth Sánchez, en el municipio de Caldas. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Respuesta correcta. Oscar López. Señor Lavo. El 46. El 46 corresponde al señor Oscar Oscar Andrés Álvarez y vive en el municipio de Río Negro. Allá están viendo el programa seis personas, tres hombres, tres mujeres. La respuesta es Oscar López. Correcto. Bueno, vamos a despedir el programa con vitrinazo. Tengo vitrinazo para el doctor Rodolfo Correa. El doctor, donde él dice y, y, y, y lo, lo vi secretario esta semana, que dice, yo insisto, secretario, en la materia ambiental hay dos cosas que llaman terriblemente la atención. La inteligencia de los animales y la bestialidad de los humanos urge prohibir el turismo en páramos", Eso dijo el doctor Correa en estos días. Pero también tengo vitrina para Marlon, para Derby y Alberto el Relojes de Mario en San Diego, Florencio Zambrano. Apareció Florencio Zambrano, Gran el, el ecuatoriano, hombre. Uh -huh. eh, y me dijo que hay una cantidad de audiencia en Queens, en los Estados Unidos. Nos sintonizan también en Perú, en Bolivia, en Argentina. En Sabaneta saludo a Elmer Gómez y sus amigos. A Tito Zapata también nos pide vitrina. Mildred Isabel Tamar en Barranquilla. Eh, José Sánchez también, José María Sánchez en Barranquilla. Ángelo, Camilo y Don Martín, amigos de Pompín, nos ven todos los domingos. Go, los González, su vitrina. A todos los maestros del mundo, especialmente a un gran maestro y un gran amigo, Don Guillermo Yepes, a Ángela Cardona en apartado, al alcalde de La Beiba, que pasa momentos complicados, pero tranquilo, alcalde, que todo, va, todo se va a solucionar. Y a la notaria Olga Suárez Mira. Norma Estela Espejo, es la madre de nuestro compañero Mauricio Arévalo y es docente retirada en Saboyá. También para Indira Oviedo. Ah, esta es la abuelita de Mauricio Arévalo. Olga Cecilia Pineda. También para Indira Oviedo, que es la prometida don Mauricio Arévalo Y para su suegra, ve ahí está su suegra ¿Cuál también. es la prometida? Maura, Maura Parra. Bueno, también tengo vitrinazo para Cristina Restrepo. Julián, Julián Vasco, Enzo Quintero, Diego Rodríguez, en la barra del obelisco. En Río Negro, Jimmy Jaramillo, a Lorena Páez, Indica Garrillo y Daniel Cañas, En Medellín Cristian Restrepo, en la colchería en Buenos Aires, Manuel Rodríguez y John Bernardo Ochoa. Hoy para todos los maestros, vitinazo especial en su día, en especial para don Elpidio y doña Geribera toda su vida la entregaron al magisterio. Para todo el cuerpo de profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana que nos educaron en primaria, secundaria, en la universidad. Y también para todos los empleados, profesores, coordinadores, la secretaria del colegio Santa Rosa de Lima. Vitinazo para mi amigo, gran abogado Oscar Santamaría de Santa María y abogados, un saludo muy cordial Oscar para usted. Romeo y Gabriela, mira estos niños, son primos, él hincha del medallo, ella hincha de Atlético Nacional, qué bonitos, para el capellán del Cementerio Universal, don Diego Gómez, padre que Dios lo bendiga, un saludo muy cordial para usted, está cumpliendo una excelente labor en el Cementerio Universal. Y yo voy a pedir un aplauso público para la señora madre de nuestro compañero Gustavo Osorio, que está de cumpleaños. Me Dios amo. la bendiga, mi Aurora, señora, mi, señora, mi, allá en el pelo. Doña Aurora. señora madre cumple el próximo martes, entonces para el domingo voy a poner la foto y voy a poner también eh, una recepción que le hicimos hoy, también está don James Ospina presente. Y, bueno, pues, si la quiere traer, ah, no hay problema. Cierro, hay aquí eh, para Héctor Guarín, aquí en, en el máster, está cumpliendo aniversario con, de matrimonio para Héctor Guarín y para Carlos Andrés Daza, eh, Pimienta está cumpliendo años. Felicitaciones aquí, la gente de Antioquia. Se nos acabó el tiempo. A continuación viene el, el ventanal, ventanal de los recuerdos. De Leonardo Correa Ferrucho, feliz tiempo para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado. Dios le bendiga, permiso. <música>